Hola amigos, en este tutorial mostraré cómo aplicar una nueva acción de Photoshop. Para iniciar crearé una composición tétrica de la muerte en busca de personas de todo el mundo a gran velocidad. Aquí tengo un previo de las carpetas llenas de capas, filtros, fusiones, luces, sombras, todo un conjunto para crear una composición tan buena como esta, pero todo es una acción, en un momento mostraré de qué estoy hablando, cuando digo acción, primero, creamos la composición. Empezaré con una imagen de fondo, todos los stocks los dejaré en la descripción del video, y bueno, exportamos el resto de los stocks, serán, la muerte en triciclo, las nubes, y una señal de lugares, en este caso de países. Con transformación libre, ajustamos a la cuadrícula, del cielo, su acceso directo, control más T. Con herramienta borrador, eliminamos el exceso, es muy importante esto, el tamaño de la punta será tradicional, tipo de punta, suave, el diámetro, usen el más adecuado. Bien. Ahora aplicamos un filtro, llamado, Curvas, presión en Control más M, para su comando, yo lo aplicaré desde la paleta de capas, de este modo, después exportamos la capa modelo, de la muerte, usen herramienta mover, para ello. Hacemos lo mismo, Comando, Control más T, para transformación libre, y ajustamos, en Comando Shift, para no deformar la capa. En la capa, de la señal de países, aplicamos algunos ajustes de capa, presión en comando, control más U, para tono saturación, y agregamos estos valores. La idea es oscurecer y saturar un poco el color, ya que será una composición tétrica, y requerimos de estos ajustes. Y exportamos con herramienta mover, y posicionamos en el lugar que querramos. Con herramienta borrador eliminamos el exceso de la parte inferior. Y aplicamos un toque de tono-saturación, antes de ir a la herramienta Sub-Exponer. Clonamos la capa, Comando, Control más J, y aplicamos tono-saturación a esta nueva capa también. Bien con herramienta borrador, eliminamos algunas partes de la capa oscura de la ruta de países. Bien. Ahora, lo esperado, aplicamos la acción de Tormenta, CC Rain, cerraré el resto de los stocks, para que no estorben. Presten atención a esto, sobre la capa de la muerte, presión en tecla, control, sin soltar damos clic derecho, nos creará una máscara de recorte, y combinamos todas las capas, creamos capa nueva, y cambiamos el nombre, a Brush. Ahora. Con herramienta bote de pintura, llenamos de color el trazado, no sé, puede ser cualquier color, yo usaré rojo. Perfecto. Este será el último paso a aplicar, los ajustes, vienen al final, para abrir su paleta de acciones, presionen comando, alt, más, F9. Aplicaré, la acción, Lighting Tick Nesting, y deshabilitamos estos recuadros si los tienen activados, esta acción vendrá en la descripción del video, para instalarlo, solo den doble clic y listo, habrán el Photoshop, y a disfrutar, bien, damos play, y esperamos, pondré pausa al video, para hacer más rápida la vista previa final. Bien. Una vez que terminó el proceso, ajustamos algunas carpetas, por ejemplo. En la carpeta llamada, atmósfera, la pasamos en modo de trama, en español, en inglés sería, screen, sugiero que hagan lo mismo que yo, cierren las carpetas para trabajarlas mejor. Algunas carpetas serán eliminadas, para que no estorben, y hagan más liviano el archivo PSD si es que guardan su proyecto, en la carpeta de Rain, clonamos, en mi caso, tres veces, para intensificar las gotas de lluvia. Pero antes en la carpeta color, aplicamos una fusión de capa, podemos ver por todas las fusiones, yo me decido siempre por la de overlay, pero ustedes usen la que les agrade más, y bajamos la opacidad, a un 30% más o menos. Ahora sí, con comando, control más j, clonamos la carpeta llamada Rain tres veces. Bueno amigos, así de simple es crear una imagen si tienen este tipo de acciones, creían que era difícil, difícil crear la acción, pero ya aplicarla es fácil, así que den créditos y agradecimiento, ya que sus creadores fueron los de Graphic River, bueno esto es todo, que tengan suerte, palabras sobran, se despide, Samus, Sensei.